Todos y todas, eh, estamos aquí en el taller de Otsuf. Eh, en nada, en unos momentitos, seguramente que se conecte otra vez nuestro artista y sigamos viendo los resultados de, del dibujo, de la obra que, que está llevando a cabo y de la técnica que nos está mostrando. A ver si, si nos solicita la entrada y podemos ver los resultados. Seguro que está terminando alguna cosita y ahora nos pedirá entrar. Mientras tanto, os recuerdo que esto es una iniciativa de Conecta Juventud 2.0 y esta semana iniciamos el Urban Fest, el Festival de Cultura Urbana que normalmente hacemos en el Centro Juvenil, el sitio de Mi Recreo y que hemos hecho extensible, y quedarnos sin, sin él. Eh, a, a través online eh, a, toda juventud, a toda la juventud de Madrid, ¿no? Así que espero que estéis atentos y atentas de, de toda la escaleta que tenemos, de todos los eventos que se van a realizar esta semana, entre ellos pues talleres, conciertos, artistas, mesa redonda, eh, concursos de baile, concursos de, de batalla de gallos... Bueno, que estéis al lorito y que no os lo perdáis. Eh, vamos a ver si conectamos con, con nuestro artista, que estará Diego, estás por ahí. A ver si entra y podemos seguir viendo el dibujo. Si no, pues nada, en unos momentitos... Por aquí ya viene, por aquí ya viene. No nos vamos a quedar sin ver, sin ver el final de la obra, ¿no? Eh, supongo que estaréis todos y todas deseando de ver el resultado, así que, bueno, enseguida ya entra, aquí le tenemos. Y nos sigue mostrando un poco el final de, de la composición. Hola, hola, de nuevo. bien. Ya estaba pendiente, digo, se nos va a cortar, se nos va a cortar, pero no pasa nada porque ya no nos podemos quedar sin ver el final. Yo la verdad es que no puedo quedarme no. sin ver el final. Os recuerdo un poco a la gente que le está viendo en este proceso que lo que ha, que ha hecho es que ha introducido la vejía y ahora está volviendo a introducir tinta de nuevo. Algunos lugares donde considera que debería de ser más oscuro o... Bueno, va retocando otra vez con la pinta y lo que le estáis viendo hacer es eso ahora mismo está utilizando la pinta ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, para que nos sigas contando pues cómo va a finalizar nuestro personaje nuestro personaje que inicia eh, los talleres del Urban Fest Así es esperamos, sí, el sí. Año que viene poder, esperamos el año que viene poder estar en vivo y en directo y contar contigo, ¿eh? Sí, estaría guay, ya, ya vamos hablando por mi parte, guay Genial es todo lo que os digo, si se pueden hacer también talleres de con prendas, ¿sabes? De personalización de prendas con camisetas de algodón negras uh -huh. y así, o sea... Se pueden hacer cosillas. Es limitada, pero se pueden hacer cosillas. Hombre, se pueden hacer muchas cosas. Fijaros también, el papel, no sé si lo veis, un comentario tonto que mucha gente sabrá, pero bueno, yo qué sé puesto cinta de carrocero para tensarlo y antes que estaba empapado estaba más abultado y ahora que se va secando se va estirando, entonces un pequeño detalle pero, pero es clave Es una buena pregunta como mojas el papel ¿no tienes aburrido la mesa con cinta o algo para que no se te... Para, para que esté lo más plano posible o no o no lo tensas? Muy buena pregunta, pero yo es que tengo un, un cartón como plastificado debajo, o sea, yo no estoy directamente sobre la mesa, ni de broma. Ajá. Porque la tinta, obviamente, cuando empapa, va, va a manchar abajo, ¿me explico? Entonces, yo sí. aquí lo que pongo es un, un cartón que también era reciclado, que está como plastificado y así, y de hecho, lo que hago es que al terminar, le paso un paño con un poco de lejía y se queda perfecto, por decirlo, ¿no? a tinta con lejía. Entonces. Claro esa es la historia. Bueno, también es verdad que cuando una vez que esté seco, si lo tienes, si a, a, a lo mejor ha quedado un poquito ondulado, no, con algún peso, puede al recobrar otra vez. Al, al secarlo se, se suele tensar, eh, normalmente. O sea, eso que tampoco he utilizado papel de este goma o como el que se utiliza para uh -huh. cuadernas y tal, que sería lo suyo. He utilizado cinta de carrocero normal, de la de toda vida, pero funciona, o sea, está, está bien. Luego, como dices, se podría aplastar y todo eso, pero, pero vamos. Genial. Luego, obviamente, si se enmarcase el propio peso del cristal y eso, pues, lo aplasta, ¿sabes? O sea, que... Uh -huh. Bueno, bueno. Alguien tiene dudas, preguntas, ruegos, es el momento, porque ya está casi finalizando la, la muestra, entonces, pues si alguien tiene preguntas, dudas de cómo ha sido un poco el proceso, los materiales, si algo se ha reenganchado más tarde. Aprovechar. Aprovechar, aprovechar que tenemos aquí al artista que resuelve las dudas en directo es una mezcla entre Bob Ross, ¿sabes quién es Bob Ross? no el, el que tenía ese pelo a lo afro que enseñaba a pintar en, si buscas en Youtube Bob Ross sale, es un tío que era, es america, era americano, creo, creo que ya murió uh -huh. y, y tenía como el pelo a lo afro y, y salía como enseñando a pintar y así un crack, por cierto, o sea, estaba guay te enseñaba a pintar paisajes lo uh -huh. poco... voy a apuntar, ese yo no, no le conozco Joder, Bob Ross, mítico, si sí, tiene hasta memes por ahí y todo, ¿sabes? Buscas. Seguro que seguro que lo has visto en un meme o enseñándote a pintar, pero, pero lo habrás visto seguro por ahí. Eh, y, y un crack, fue, eh, memes y bromas aparte, un crack, tiene unos vídeos muy chulos uh -huh. para, para pintar al óleo. Entonces, están en YouTube, los sacaban de VD en sus tiempos el tío, pero ahora están todos en YouTube. Pues quiero echarle un ojillo. Mira, por aquí piden hacer un repaso de materiales. Materiales, pues tinta, el trazo con un rotulador acrílico permanente para que no se lo coma la lejía, lo primero, ¿vale? Primero el trazo. Luego tinta, pues no mola decir marcas, pero la Quink de Parker es la que mejor funciona, es así. Y pinceles los más baratos del mundo mundial porque al final se estropean mucho con la lejía y todo eso. Y el papel, yo estoy utilizando el Ingres, de cansón Un eh, papel con 30% algodón, 108 gramos, muy fino. Realmente para aprender no es el más recomendable, pero mola mucho porque ya veis las texturas que saca y tal. Tiene como un gofrado así, como tipo tela, lienzo. Está guay, a mí me gusta mucho. Para aprender, pues un papel blanco con la mayor cantidad de algodón posible y Cuanto más gramaje, mejor. ¿Es Eso que has dicho eh, de los pinceles también es verdad. ¿Eh? ¿Perdón? Que también es verdad lo que comentas de los pinceles, ¿no? Que supongo que se te comerán los pinceles con la alejía. Sí, se acaban, se acaban estropeando. O sea, realmente no tiene sentido gastarse dinero en pinceles para pa utilizar esta técnica. Eh, uh -huh. Y eso que mira, al final, fuera bromas, hay pinceles baratos que funcionan muy, muy, muy bien. Uh -huh. Pero es que al final no te merece la pena un pincel de estos de acuarela buenísimos porque lo, lo revientas. Entonces, bueno, más o menos, yo creo que está, por aquí no sé si llegáis a doños, que creo que aquí está ya, se corta. Pero me falta un poco aquí la, la solapa de la chaqueta. Qué guay. Bueno, lo que podemos hacer, si te parece, es que a lo mejor una foto para que se vea el resultado, ¿no? en general, pues si hay alguna parte que la cámara no ve y que, que podamos añadir a, ¿no? a la al vídeo. Y... Sí, claro. sí, sí. sí. Pero... Podría estar muy guay. Vale, pues eso ahora eh, cuando cortemos pues saco unas fotos así de detallitos. Estaría y... muy guay. Y listo. O sea que le, le damos por acabado, entiendo. Más o menos. Sí. Está guay, ¿no? Yo creo que lo podemos dejar así. Está muy está guay, bien. está muy guay. Voy a volver para despedirme. Está muy guay. Jolines, muchas gracias, Oscar. De verdad que, que ha sido un placer. Creo está que, que además es una técnica que nos muestra que es accesible, que como tú nos has dicho, pues es fácil para empezar y que sí. encima te pues da unos resultados muy interesantes. Sí, sí, la verdad es que sí, requiere mucha práctica como todo, pero, pero vamos, que es que todo se puede aprender. La cosa es estar dispuesto a tirar muchos dibujos al principio. Y, <risa> claro que intentar. sí. Si no te lo pasas bien es muy difícil que, que, que aprendas y que te salga bien. Con técnicas experimentales lo fundamental es que disfrutes en el proceso, o sea... Te diría, o sea, el resultado obviamente es muy importante, pero, pero el proceso es fundamental. Entonces, cuanto más te puedas involucrar en el proceso y más lo disfrutes, mejor. En este caso es verdad que ha sido un poco extraño para mí también, ¿no? Ha estado guay, ¿eh? Pero te quiero decir, atípico, ¿no? Para, o sea, es decir, Normalmente pues me pondría aquí con mi música callado y me pondría a hacer la, la historia, ¿no? Súper uh -huh. metido en el proceso. Ahora también he estado en el proceso muy metido, pero pero bueno, también hemos estado charlando, explicándolo y todo eso y, y bueno, si, si ha habido gente que, que le ha servido, que le ha sido de utilidad, que le ha parecido interesante pues estupendo. Seguro que sí, totalmente. O sea, un montón de gente nos está diciendo, artista, muchas gracias, totalmente, genial, o sea, que yo bate todo eso porque de verdad que ha sido muy guay la experiencia y deseando, deseando que sean directos, claro, pero bueno, aunque tengamos que esperar un poquito más, nos conformamos con estos vídeos, pero llegaremos a juntarnos en algún momento. Sí, Jolín, esperemos que pronto. Esperemos que pronto. <risa> bueno, pues muchas gracias, Elsa. Un besazo, muy fuerte, muchas gracias por tu muestra. Esperamos tus fotos y nada, muchísimas gracias a todos y todos los que habéis seguido el vídeo tutorial. Espero que hagáis algo dibujo y lo subáis, que estaría muy guay, a ver cómo va la técnica. Cualquier pregunta, cualquier cosa así que tengáis dudas, pues ya sabéis, escribí, pues y podemos resolveroslas. Y ahora recordaros que, que estamos en el Urban Fest, que toda esta semana, este plazo de festival que hemos preparado para vosotros y vosotras, y que estéis al de todo lo que se va a hacer, que va a haber muchas cosas en directo, va a haber concursos y un montón de historias, así que me despido. Un beso, Diego, grande, contamos Hola, contigo. Muchas bien. gracias. ¿Sí? Sí. <laughs> so.